segundo un segundo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas, buenas, buenas tardes, bienvenidos Caminando con la Virgen dice saludos, un fuerte abrazo de qué trata este libro Hola, gracias a toda la gente que está uniendo a la transmisión de TikTok, de YouNow, de Facebook y de YouTube Buenas tardes es un gusto estar nuevamente con ustedes en una tardecita más. Carly Saotome, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Oxlack, aquí de nuevo. Gracias, buenas tardes a todos. Fabricio Solorio, a Iblis Vandala, um, Marisol Chocolatita. Le pido a la gente de Facebook que por favor me apoye con sus estrellitas. Píquenle ahí a las estrellitas, gente. Píquenle a las estrellitas. Píquenle, píquenle a las estrellitas, por favor. Apóyenme con las estrellitas, gente de Facebook. Ortiz Power dice, ¿para cuándo más criptozoología? Ah, no tengo ahorita un video pendiente de criptozoología. ¿Cuánto tiempo llevas de conocer a tus papás? ¿Cuánto tiempo llevo de conocer a mis papás? ¿Qué onda con esa pregunta? ¿A mis papás eh, humanos o a mis papás biológicos? Porque, pues, en mi caso tengo papás humanos y papás biológicos, Que, okay. Como saben, no soy de este planeta. Marisol, dice, mi hijo se llama Oxlack, Marisol Chocolatita. Hola, Oxlack Castro, investigador. Saludos a Dianita, a Zúñiga, a Pati, a Joan Marín Cortés. ¿Cómo estás, Oxlack? Desde El Salvador. Saludos, un abrazo, hermano. Un abrazo a toda la gente que me ve en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras... En Nicaragua, en Costa Rica, un abrazo a todos mis hermanos de Centroamérica. El desconectado, mi hermano, está aquí en la transmisión, el desconectado. A Juan 70 también le mandamos un abrazo, Juan 70, que nos está viendo en la transmisión de YouNow. A Shanina, que es el gato con botas, también le mandamos un fuerte abrazo. Hola, buenas tardes, Oxlack desde Puebla, Mabel, Mabel, saludos desde Mazatlán, Sinaloa. Esther Hernández, un abrazo, un abrazo hasta Sinaloa. A Jonathan Paredes, un abrazo también allá en TikTok, eres el mejor, bro. Gracias, Ortiz Power. Un abrazo también a toda la gente que me está viendo. Yo tristemente no puedo ayudarte con las treitas. ya tengo Facebook Lite, pero. ¿Qué es Facebook Lite? Pero un abrazo aquí andamos. ¿Qué es? ¿Qué es Facebook Live? Saludos, Oxlacastro, Castro, saludos, Chavos, Alfredo García, José Antonio, Esther Hernández, Margarita Mabel, se llama como la de Gravity Falls, el Desconectado, un saludo también. Eh, y listo, gente. Recuerden que estas tardes de transmisión las utilizamos para poder hablar, debatir, discutir, conversar sobre algún tema de los libros que les voy a presentar a continuación. Titán 22, 2022. Es nuevo miembro Titán. Le damos un abrazo, una bienvenida a Titán 2022. Bienvenido, mi hermano, por hacerte un miembro de este canal y de esta comunidad que es Oxlack, la familia Oxlack, la región Oxlack. Gracias, mi hermano. Gracias por tanto apoyo a toda la gente que me está siguiendo. Así me ponen muy, muy de buenas, la verdad. Facebook Like es la aplicación de Facebook, pero con menos miembros. Entonces no tiene todas las funciones de Facebook normal para ahorrar espacio y megas. ¿En serio, Margarita Costa? ¿Existe un Facebook Like? Que tiene menos funciones que el Facebook normal para ahorrar espacio y megas. ¿En serio? Nunca nunca había sabido eso. ¿Cómo es? ¿En serio? ¿En serio existe eso? Facebook Lite Buenas tardes o noches, Brujita Jezebel. Gracias, Brujita. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Pues le tengo tres super libros para ver cuáles, de qué tema quieren que discutamos el día de hoy, de qué tema quieren que hablemos. Saludos desde Victoria, Tamaulipas. ¿Cuál es el libro que hablaremos hoy? Pues tenemos tres libros. El primero se llama Superpoderes Humanos. El mundo de lo insólito. Superpoderes Humanos. Se lo estoy mostrando aquí. Superpoderes Humanos. El mundo de lo insólito. David Gutiérrez. David Gutiérrez... Dice que soy burlesco, nada más me burlo de los trolls, porque los trolls tienen baja autoestima, y entonces me gusta bajarles más la, auto la autoestima a los trolls. Fernando Hernández Cabrera, un saludo a Betty García, saludos Enrique. Superpoderes Humanos, ahí está. Y los otros dos libros ya, los, ya lo habían visto antes. El número dos es el libro de los espíritus. Recuerden que Alan Kardec entrevistó a diversas mediums por las cuales podían eh, hablar con los espíritus y entonces Alan Kardec le hizo preguntas a los espíritus. Y entonces lo, este es el convenio de las preguntas que Alan Kardec le preguntó a los espíritus. Es decir, aquí tenemos las respuestas. Del, del otro mundo según los muertos es un libro escrito por muertos por espíritus hablando del otro lado es el número dos y el número tres es el diccionario de parapsicología en cada una de sus hojas vienen palabras que son utilizadas dentro del campo de los fenómenos paranormales palabras muy extrañas que desconocemos con sus significados para que aprendan más sobre los fenómenos paranormales para que aprendan a um, pues todas las connotaciones y todo lo que hay acerca de estos temas y no solamente vayan a una exploración paranormal y digan, ¡eh, compa, compa, no mames, güey, no mames, güey, no, compa, compa, compa, compartan, compartan, compartan, compartan, compartan, compartan, no mames, no mames, no mames, compartan, compartan, compartan, bruja, huanga! Para que no sean como esos exploradores paranormales, bueno, el libro de la parapsicología tiene muchísimas palabras que existen acerca de este tema y los podemos conocer y podemos saber de qué hablan. Entonces tenemos tres libros. Tenemos el libro de los superpoderes humanos, el mundo de lo insólito, número uno. Número dos, lo que dicen los espíritus del otro lado de la vida, el lado de la muerte, los espíritus, todo lo que Alan Kardec le preguntó a los espíritus. Y número tres, pues muchas de las palabras que son utilizadas en el tema de, la, de lo paranormal y que desconocemos y que van obviamente a darnos mucho más conocimiento acerca de la temática y de las acciones y actividades que se hacen dentro del campo de la investigación, que es muy interesante también este, ¿eh? Así que, ¿cuál de los tres escogen? Vamos a ver, uno, ponga número uno, número dos, el de Alan Kardec, o número tres, el libro de las, eh, del diccionario de parapsicología, el número tres. ¿Cuál dicen? ¿Cuál de los tres? ¿Cuál de los tres? ¿Cuál de los tres? Hola, ¿qué tal, hermano Arles? Mi hermano, te mando un abrazote hasta donde estés. Un abrazo, gracias por estar viendo la transmisión. A Pati Zúñiga también le mandamos un abrazote. Pati dice que el número 2 está entre el 2, el 2, el 1, el 2, el 1, el 3. Está parejón el día de hoy. El 3 me parece más interesante. El 1, el 2, el 3. Hoy está parejo, ¿eh? En TikTok dicen que el 1, el 2. Oxlack investigador, saludos. El más interesante, el 1. Diabólica Nava dice el 2. Osmar dice el 1. Eh, Arles dice el 2. Yanina dice El 3. Betty García. Bueno, yo creo que están desechando el número 3. Ana González vota por el 3, pero Yanina también vota por el 3. Pero solamente hay dos. A ver, ¿quién más dice? ¿Qué más? El 2, el 2. Pues parece que el 2, el 2 está ganando sobre el 1 y el 3. El 1, Wanda, dice que el 1, pues bueno, quisiéramos todos, pero no se puede Vamos, el que está ganando, pues ese es el 2, el libro de los espíritus de Alan Kardec. Ya habíamos leído sobre él en algunas otras ocasiones. Entonces, vamos a, eh, vamos a hacer algo. Como está muy parejo el día de hoy, vamos a, a leer parte de, de cada libro para que no, no nos peleemos. Vemos una parte de cada libro, así que van a ser los tres este día. ¿Les parece? Así que vamos a empezar con el número 2, que es el libro de Alan Carter, que es el que más querían. Después vamos con el 3 y finalmente con el 1. Pero vamos a ver, me ignoras qué bien, Leviatán Helsing. Leviatán Helsing, tiene nombre de, de demonio, Leviatán. Pues muy bien, vamos con el libro de los espíritus. Ahora sí, díganme un número del... Del, del 15 al 340, del 15 al 340, para ver qué página vamos a leer esta, esta tarde. Del 15 al 340, San Amor dice que el 23, así que allá en TikTok nos están diciendo que San Amor que el 23. Vamos con el 23 directamente, vamos a ver qué pregunta hace Alan Kardec a los espíritus en el 23, la página 23. 23. No es una pregunta, es un capítulo... No es una pregunta, es un capítulo de estos de... Sí, libro primero, causas primeras. Es un capítulo, no es un libro. Pero vamos a, a leer esta, este capítulo a ver de qué trataba, ¿no? A ver qué dice. Y dice lo siguiente. Espero me escuchen bien en todas las redes sociales. Sí, dice lo siguiente. Los seres que se comunican se designan a sí mismos según hemos dicho con el nombre de espíritus o genios y dicen haber pertenecido a algunos por lo menos a los hombres que vivieron en la tierra constituyen el mundo espiritual como nosotros constituimos durante la vida el mundo corporal esto es fácil es los espíritus o los que se encuentran del otro lado de la muerte dicen que son espíritus de personas que vivieron en algún momento en la tierra Pasemos a resumir en pocas palabras los puntos más culminantes de la doctrina que nos ha transmitido para responder más fácilmente a ciertas objeciones. Dios es eterno, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso, soberanamente justo y bueno. Creó el universo que comprende todos los seres animados e inanimados, materiales e inmateriales. Los seres materiales constituyen el mundo visible o corporal, y los inmateriales, el invisible o espiritista, es decir, el de los espíritus. Ok, en esta parte ya nos está diciendo que Dios creó a todo, todo lo que se ve y todo lo que no se ve. Es decir, si vamos a la idea creacionista de que Dios creó al humano, lo que menciona aquí es que ya creó a los seres humanos en la tierra y a los animales y todo esto que vemos físicamente, pero a la vez también creó el mundo de los espíritus. La otra dimensión fue creada también por Dios en donde ya había espíritus. Es decir, como que podemos hablar de dos dimensiones ya. Hablar de la tierra en donde estamos y hablar de una, eh, de un plano dimensional que no conocemos, que no vemos, pero que coexiste al mismo tiempo se habla de muchas dimensiones en un mismo espacio pero si nos vamos solamente a esta idea al menos estamos hablando de dos que es lo material y lo inmaterial, es decir para qué Dios habrá creado otro plano un plano inmaterial para qué Dios habrá hecho eso, ahí metió a los ángeles ahí hay demonios, ahí hay seres desconocidos ¿Por qué habrá hecho Dios eso? Dice, el mundo espiritista es el normal, primitivo, eterno, preexistente y sobre, sobreviviente a todo. El mundo corporal no pasa del ser secundario. Podría dejar de existir o no, haber existido nunca, sin que se, altez, se alterase la esencia del mundo espiritista. Los espíritus revisten temporalmente una envoltura material precedera cuya destrucción a consecuencia de la muerte los constituye nuevamente en estado de libertad. Es decir, que los espíritus están atrapados en nuestros cuerpos. Nosotros somos espíritus atrapados en cuerpos que solamente se liberan cuando el cuerpo perece, cuando morimos. Entonces, simple y sencillamente, nuestro cuerpo es como una prisión de espíritu. ¿Para qué? ¿Los espíritus estarán prisioneros en nuestro cuerpo? ¿Por qué tienen, tendrán esa idea de que estamos prisioneros en nuestro cuerpo? No lo sabemos. Entre la diferencia de especies de seres corpora, corporales, Dios ha escogido a la especie humana para la encarnación de los espíritus, que ha llegado a cierto grado de desarrollo, lo cual les da la superioridad moral e intelectual sobre todos los otros. Ah, que los espíritus que están encarnados tenemos la superioridad moral e intelectual sobre todos los otros. No Eso ya no me gustó mucho, porque si se supone que los que estamos encarnados tenemos una superioridad moral e intelectual que muchos otros descarnados, entonces el mundo de los muertos no me va a gustar nada. Si aquí encuentro gente ignorante, inmadura, irresponsable, grosera, eh, de todo tipo ignorante no puedo creer que nosotros seamos los superiores e intelectuales entonces cómo está el mundo de los espíritus lleno de gente orate <risa> lleno de orates de irrespetuosos de ignorantes no, no me va a gustar el otro mundo no me va a gustar el otro mundo si no soporto a los de aquí, a los trolls, niños, rata. No quiero imaginar a los descarnados haciendo bullying. y No, no, no, esto ya no me gustó. El alma es un espíritu encarnado cuyo cuerpo no es más que una envoltura. Eso ya lo dijimos. Tres cosas existen en el hombre. Uno, el cuerpo o ser material análogo a los animales y animado por el mismo principio vital ok Dos, el alma o ser imparcial espíritu encarnado en el cuerpo ok el cuerpo el espíritu y número tres, el lazo que une el alma al cuerpo principio intermedio entre la materia y el espíritu o sea que el hombre se compone de tres partes lo material que es todo esto bello que ustedes están viendo en pantalla alcanzan a ver todo lo bello que está frente a ustedes en pantalla ahora mismo Vean, todo esto bello, to, toda esta hermosura, toda esta hermosura es la parte uno de, del hombre, la número dos es el espíritu y el número tres es el cordón que une al espíritu con esto, todo esto hermoso, ¿no? Esas son las tres componentes, precioso que estás, dice Luis Hidalgo, <risa> Así pues, el hombre tiene dos naturalezas, por el cuerpo participa de la naturaleza de los animales, cuyos instintos tienen, y por el alma participa de la naturaleza de los espíritus. Oh, esto está interesante. Ya ven que el hombre participa en las dos naturalezas, en la naturaleza animal, en la naturaleza salvaje, en la natura naturaleza primitiva, y a la vez también en la naturaleza de los espíritus, que es lo que tiene que ver con el alma, con la espiritualidad. Por eso, por eso nos componemos de esos factores diferentes, del instinto animal y también del conocimiento de la espiritualidad, porque somos, somos entes encarnados. El lazo o espíritu, o es el lazo peri-espíritu que une al cuerpo y el espíritu es una especie de envoltura semimaterial. La muerte es la destrucción de la envoltura más grosera. Pero el espíritu conserva la segunda que le constituye un cuerpo etéreo, invisible para nosotros en estado normal y que puede hacerse visible accidentalmente y hasta tangible como sucede en el fenómeno de las apariciones. El lazo puede hacerse material, eso que une al espíritu y al cuerpo. Por eso también suena... Suena también como a Trinidad, ¿no? Como a la Trinidad que es Dios, Padre y Espíritu. Suena a eso, a la Trinidad religiosa. Nosotros también seríamos una Trinidad. Carne, Espíritu y Lazo. O peri lo que une a estos dos componentes. Somos un triángulo. ¿Ven? O sea, como que tiene que ver esto con, con, un, con un triángulo. Gracias, Francisco, por mil... Mil likes, Francisco Márquez, allá en Yunao, gracias mi hermano, gracias por ese apoyo. Yo también discrepo con eso, ya que cuando uno fallece y pasa al mundo espiritual, adquirimos un grado de conciencia superior. Según he escuchado, y así lo creo, ya que ha habido experiencias, que piensas en ese ser querido, se manifiesta de alguna u otra manera, dice Arles. Ya sea para ayudar, aunque no se la podamos, porque ya... Ya sea para ayudar, aunque no se la pudamos, porque ya sabe por haber alcanzado un grado de conciencia superior, por haber pasado al mundo espiritual. No, Arles, yo creo que al pasar al mundo espiritual, es cuando el organismo se muere. Entonces podemos pasar bien ignorantes al mundo espiritual, o las personas que se preparan mucho, que trabajan en su espiritualidad, en lo físico, en la mente, alcanzan un nivel mucho más alto y cuando pasan al mundo de los muertos pasan superiores por eso buscan los eh, los monjes por eso buscan el nirvana encontrar ese equilibrio maravilloso y destino final el nirvana para que la conciencia o el espíritu pase al segundo plano al mundo de los espíritus ya llegado al límite ya siendo un espíritu superior no solamente haber nacido y ser un ignorante y, y muerto y pasa al mundo de los espíritus a chingar todavía, no, no estoy de acuerdo, ¿Quién Dios ¿quién hizo esto? a mí no me parece eso no es justo Dios, no es justo qué? que se mueran muchas personas, todas ignorantes todas trolls, todas irrespetuosas y pasen todavía a chingar en el mundo de los espíritus no me parece eso, hay que hacer una huelga porque de eso le huimos a gente, a la chismosa de la colonia, ¿no les cae gorda la chismosa de la colonia, los metiches? A los que son, eh, a los que están chingui, chingui, chingue, que hacen bullying todo el tiempo, que echan carrilla, dicen ellos. O sea, esa gente no sirve ni aquí ni en el otro mundo. No sé para qué están. No será el mismo nivel de conciencia, Ox, dice Evelyn Aviles. Si es el mismo nivel de conciencia... No puede ser, no puede ser. Es que no puede ser, ¿por qué? ¿Por qué debemos de estar atrapados con, con espíritus inferiores? <risas> espíritus inferiores. Así pues, el espíritu no es un ser abstracto e indefinido que solo puede concebir el pensamiento, sino un ser real y, y circunscrito que es apreciable en ciertos casos por los sentidos de la vista, del oído y del tacto. Es decir, que los espíritus pueden ser apreciados por los sentidos que tenemos. O sea, que sí se aparecen los espíritus. Eh, Oxlack, sos el mejor. Te veo desde hace muchos años. Gracias, Jonathan. Un abrazo, mi hermano. A Lalo Rodríguez también un abracito. Gracias. A mi amor, gracias por convertirse en fan mía. Bienvenida a estas tardes de polémica donde nos ponemos a leer sobre un tema y lo discutimos. Ahí menciona en la condición, dice Mía, ahí menciona en la condición que se encuentran los muertos. Ah, ¿usted cree lo que dice la Biblia? ¿Usted cree lo que dice la Biblia? Ahí menciona en la condición que se encuentran los muertos. Sí, sí, claro, sí, el, la Biblia es uno de los libros que, que me gusta. No recuerdo en qué, en qué libro dentro de la Biblia habla sobre cómo están los muertos, eh, habla sobre el infierno, que recuerdo que es el crujir y el rechinar de dientes. Pero sobre el mundo de los muertos, no me acuerdo cómo lo describe la Biblia. Si ahí lo encuentras, dime y lo leo. El más ya sentimos nada bien morir. ¿Qué es el botón unirse? ¿Para qué es? De nada predicador. ¿Qué es Nirvana? Saludos desde el Perú. El Nirvana ya llegó por quien lloraba, dice Violeta González. El Nirvana... Es el nivel más alto de espiritualidad, de, de mentalidad. Eh, los monjes tibetanos buscan eso por medio de la meditación y por medio de una vida, una vida entregada al, a la espiritualidad, en donde se come sano, en donde se hace ejercicio, en donde se medita, en donde se refuerzan valores, principios en donde se busca que el cuerpo, la mente y el espíritu se unan en uno solo para ser un ser, un ser completamente equilibrado que, que parezca que tiene superpoderes, incluso. Entonces, el, el nirvana es lo que se busca, llegar a ese límite máximo de, de intelectualidad física y espiritualmente también. Los espíritus pertenecen a diferentes clases y no son iguales en poder, inteligencia y ciencia. ¿Ya ven? Los espíritus pertenecen a diferentes clases. O sea, hay espíritus, piches espíritus como la gente fea inmensa que hay en este planeta. Así también hay espíritus feos, inmensos y tontos. Y no son iguales en poder. ¿Ya ven? No son iguales en poder, inteligencia, ciencia y moralidad que, que acabo de leer pobre de nosotros, o sea que tenemos que estar aguantando gente fea del otro lado de la muerte también, espíritus de, eh, ¿qué onda, güey? Vamos a tener que estar conviviendo con espíritus babosos en, en Eclesiastes, en, en Eclesiastes 9, 9, 5, 6 Cúbulas, cúbulas. Vamos a... a no puede ser no puede ser con eh, bruja huanga, bruja huanga. o sea que esos que hablan así de eh, bruja huanga, bruja huanga, cuando mueran seguirán diciendo sus estupideces del otro lado de la muerte seguirán siendo espíritus babosos Chinga. pensé que había una purificación que cuando el hombre moría el espíritu salía y de alguna forma se purificaba se transformaba y era una conciencia nueva que había traspasado, que había aprendido en la tierra. Pero ahora veo que son fantasmas chingativos. Entonces ¿eh? pasan a convertirse en espíritus que pertenecen a diferentes clases. No son iguales en poder, inteligencia, ciencia y moralidad. Es decir, como aquí, gente, si aquí hay pobres y ricos, en el lado espiritual hay espíritus mensos y espíritus super inteligentes y super, no puede ser no puede ser que vayamos, cuando muéramos tendríamos que estar conviviendo con espíritus tan de baja calidad híjole, ¿hasta dónde, hasta dónde se va a acabar este sufrimiento los del primer orden son los espíritus superiores que se distinguen de los demás por su perfección por su perfección conocimientos Proximidad a Dios y pureza. Y el amor al bien. Esos son los espíritus superiores. Son los ángeles o espíritus puros. Las otras clases se alejan más y más de semejante perfección, estando los de grados inferiores inclinados a la mayor parte de nuestras pasiones al odio, o sea, esos espíritus odian, la envidia, uy no, si sí, hay un montón de trolls en mi página de Facebook, puro envidioso en mi página de Facebook, y todavía a soportarlos, en los, los celos, uh, celosos también, uh, tam. los orgullosos, etcétera, se complacen en el mal, entonces ya entiendo, entonces en el, en el otro mundo, en el plano de los muertos, los de alto nivel espiritual, son como ángeles, son como los que hacen el bien, y todos estos trolls, toda esta bola de trolls, mecos, ignorantes, putrefactos, tontos, absurdos, ignorantes, inconscientes, bárbaros, mensos, idiotas, todos estos van a pasar a ser los fantasmas que espantan porque nada más les gusta estar chingando. Ahora entiende por qué son los fantasmas así, que tiran cosas, que, que hacen ruidos, que se te quieren subir en la noche, porque son estos, estos mismos trolls, esa gente fea que ustedes conocen y que les caen gordas, van a pasar a ser los fantasmas cuando mueran. <ríe> Oxlack, mejor vamos al libro 3. <ríe> ya voy a acabar, ya voy a acabar en este. Los espíritus no pertenecen perpetuamente al mismo orden, sino que todos se perfeccionan pasando por los diferentes grados de la jerarquía espiritista este perfeccionamiento se realiza por medio de la encarnación impuesta como expiación a unos y como misión a otros la vida material es una prueba de que deben sufrir repetidas veces hasta que alcancen la perfección absoluta una especie de tamiz o depuratorio del que salen más o menos purificados Ah, o, o sea que estos espíritus que están todos torpes mecos eh los regresan a la tierra una y otra vez, los encarnan nuevamente, los envuelven para que vengan y sufran más, y al sufrir más, aprendan más. Por un lado está bien, porque, o sea, estos mecos deben de sufrir, yo digo que los trolls dejen de sufrir, digo, deben de sufrir, no, padre, vale de sufrir, no, no es como los padres de sufrir, bueno, los padres de sufrir con Jesucristo, estos ayudan a esos espíritus encarnados a que ya le bajen, a que ya empiecen a estudiar, a que ya empiecen a ser respetuosos, a que ya se empiecen a esforzar por sus cosas, a que dejen la envidia, a que dejen los celos, a que dejen los odios, y así se purifiquen hasta poder llegar hasta la hermana y ser espíritus de perfección. O sea que Van a reencarnar un... Por eso hay tanto... Por eso hay, No sé cómo decirles... Mecos... Palustros... Ah, no, no sé ni qué sea palustros... <risa> pero... Pero por eso hay tantos en la Tierra... Porque los están regresando... Para que poco a poco... Puedan este... Perfeccionarse... Ahora lo entiendo todo... Ahora tiene todo sentido... Todos estamos aquí para pagar algún karma de vida pasada. Si no aprendemos la lección, al morir volveremos a la Tierra hasta, que, hasta aprender la lección, dice Evelyn Avilés. Ok, híjole. Entonces cada vez este planeta se llena cada vez de, de escoria, de escoria que tiene que sufrir de culicagados, dice William Contreras, ya inventando palabras ofensivas. <risa> Ana González, de tanto que, que no encuentro palabras ofensivas, ya me las empecé a inventer. inventar. Te faltó la palabra caraculo. <risas> estos, estos culicagados, ¿qué pedo con los insultos? ¿Dónde te salas? Dice Isabel Carrillo, Pacusos, <risas> Culicagado. Ok, es que como hay unos trolls que ahorita me están viendo en Facebook. Este, aproveché para decirles cosas dice <risa> Genaro Genaro Blancas por ejemplo es uno de los trolls miren ahí está Genaro que no puede vivir sin mí, está enamorado de mí este señor y, y siempre me escribe cosas malas en mis, en mis publicaciones diario cada que yo publico algo está, y ahorita está en el chat escribiéndome cosas malas, ese tipo de gente, es, qué bueno que esté leyendo este porque amigo troll fíjate que vas a morir y reencarnar muchas veces y en cada reencarnación vas a sufrir y vas a sufrir y vas a sufrir y me da mucho gusto que vayas a sufrir y sufrir y sufrir. Es como en el infierno, se supone, se supone que en el infierno te castigan, pero no, vas a sufrir aquí en la tierra. Entonces me da mucho gusto, amigo Troll, Genaro Blancas, que tú te ves que eres de nivel bajísimo, has de estar de primitivo, has de ser un espíritu de de los más primitivos que existen, entonces te va a tocar sufrirle y sufrirle y sufrirle, entonces me da mucho gusto, me da mucho gusto que vas a seguir siendo un perdedor constantemente hasta que algún día evoluciones. Hoy puedes evolucionar, Genaro Blancas, hoy puedes evolucionar si dejas de ser un troll, Estarías subiendo un nivel más en conocimiento, en conciencia, en espiritualidad, pero como eres un troll, chingativo, pues entonces vas a seguir así, siendo un perdedor constante, y pues eso trae sufrimiento y pues me da mucho gusto, cualquiera de las dos cosas que tú elijas me va a dar mollera sumida <risa> mollera sumida cualquiera de las dos cosas me va a dar mucho gusto, si evolucionas y dices, sí ya voy a, voy a ser respetuoso voy a voy a dejar de ser grosero me va a dar gusto. Y si dices, no, voy a seguir siendo un troll y voy a seguirte insultando, también me da gusto, porque significa que seguirás sufriendo. Y después ya vamos al, al final, dice, al abandonar el, el cuerpo, el alma vuelve, vuelve al mundo, ya ves lo que te decía, de los espíritus, de donde había salido, para tomar una nueva existencia material después de un espacio. Es como la reencarnación. Ahora tiene, tiene sentido varias de las cosas que acabo de leer aquí tienen sentido, eh, me gustó, porque parecía que, que fueran vagas las ideas, pero después se terminaron por unirse, y estoy de acuerdo, espíritu, espíritu chingativo. ¿Qué opinas de la magia africana brasileña y cómo alteran el orden natural de las cosas de la magia africano-brasileña? Eh, pues es que es como la santería, ¿no? Eh... Y tiene que ver precisamente con el espiritismo, ese tipo de prácticas. Aquí lo, lo importante, lo interesante, lo misterioso es como descubrir si efectivamente se pueda tener un contacto con los espíritus. Este libro nos dice que sí. Este libro es el de Alan Kardec y él entrevistó a varios espiritistas para que se comunicaran con, con los muertos. Y hacerles preguntas pero bueno yo tengo mis dudas entonces no sabemos si una práctica espiritista en alguna religión en alguna práctica sea real sea si funcione o no funcione y eso es lo que me toca hacer es lo que quiero comenzar a hacer no solamente hablar de los temas sino tratar de demostrarlos yo recibo todo el tiempo evidencias paranormales y pues algunas puedo decir que son falsas, otras no tengo el conocimiento para decir si son reales o son falsas, pero también ahora toca dentro de mi evolución, también toca buscar experimentar para demostrar que existan. Porque el, el que no existan y los resultados negativos ya están, ya los tengo. Tengo que esforzarme para que haya resultados positivos y poder tener algo medible. Dice mi amor Bar Baroudi, porque los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada en absoluto, ni reciben más recompensa, ya que todo recuerdo suyo ha caído en el olvido. Además, ya han desaparecido su amor, su odio y sus celos, y ya no participan en nada de lo que se hace bajo el sol. Eclesiastes 9.5.6. Qué interesante esto que viene de la Biblia y que Mía nos está escribiendo acá en YouNow. Lo que habla sobre la muerte es que al morir el espíritu eh, pierde conocimiento de lo que vivió en, en vida, de lo que vivió eh, encarnado, pierde todo el, todo el amor, el, los celos, el odio, rencores, todo lo ha perdido y está, eh, está nuevamente como, como vacío, como limpio, Dax Salinas nos mandó 2,500 likes, gracias Dax Salinas, un abrazo, gracias por tanto apoyo, y entonces, si hay una reencarnación, que no sé si en la Biblia, no sé si hable de la reencarnación en la Biblia, no recuerdo que hable de reencarnación, si alguien se acuerda de alguna reencarnación en la Biblia, díganme, pero entonces ese, ese espíritu otra vez limpio de todo eso vuelve a la tierra para volver a, a trazar un camino, volver a conocer, volver a amar, a volver a odiar o a volver a tener rencores o a volver a experimentar esos sentimientos hasta que se purifique. No sé si la Biblia hable de reencarnación. Me parece que no, pero sería interesante saber. Mi querido Ox, ¿qué opinas de historias que cuentan últimamente los perros y gatos hablan a sus dueños? Flor González. Que hablen a los, a los dueños en, en un lenguaje como el que nosotros hablamos, pues es, es, pues es complicado, no es difícil. Pero yo, yo no dudo en lo absoluto que los, nuestros animalitos, nuestras mascotas, se que se comuniquen con nosotros hay perros que solemos decir es bien inteligente esta perra es bien inteligente este perro es bien inteligente este gato es bien inteligente esta gata porque parecen que tienen actitudes humanas o que entienden lo que nosotros decimos y es que sí lo entienden y sí se comunican con nosotros no pueden hablarnos pero tienen sus formas de comunicarse con nosotros ladrando, moviendo la cola eh, y haciendo algunas otras cosas. Entonces, eh, no sé de si algún animal, un perro, un gato pueda hablarle a su dueño con la voz, pero sí es seguro que los animales se comuniquen con nosotros, sí se comunican. Los animalitos sí, sí entienden, sí tienen un nivel de razonamiento. Siempre lo han tenido, nada más que nosotros pensamos que somos los únicos inteligentes aquí, y que los animales casi incluso que no tienen ni alma, eso es lo que pensamos incluso los animales, ¿qué diferencia hay entre un simio y una rata? Pensamos que el simio, como es más parecido de, a nosotros, pudiera tener alma, pero una rata no, la mata si es una plaga, no la rata no tiene alma, claro que no, claro que no, somos completamente iguales, una rata, un humano, un, un chimpancé, un orangután, incluso si nos vamos más lejos, no sé si los insectos, pero es si eh, los dudamos completamente de que tengan espíritu los insectos, no o sé sea, cómo, cómo van a tener alma los, los insectos, pero son, son seres vivos, y entonces yo creo que todo ser vivo tiene eh, su parte de energía, y entonces a esa energía es a la que nosotros llamamos alma, esa, esa energía debe de ser un depósito, un depósito de vibraciones. Es que lo que estamos hablando no lo entendemos porque no, ha, no hay un conocimiento al respecto del alma ni de lo que somos. En realidad, ni nosotros, ni los seres vivos, ni las plantas, nada de eso. Entonces podemos solamente hipotetizar. Y si hipotetizamos, podemos decir que los animales, nosotros las plantas, o incluso los, los, las, las cosas no materiales deben de tener su depósito, es decir, un espíritu, pero ese espíritu siempre se lo depositamos a los humanos, pero no, podemos hablar de un depósito, eh, un depósito energético, y ahí es donde yo creo que cambiarían cambiar las cosas. Dame un segundo porque estoy viendo algo raro allá afuera, una luz que no es normal, pensé que era un reflejo pero aquí no hay nada, no hay ni una luz y hay una luz allá afuera y no sé por qué, a ver déjame ver. No pues estuvo raro, vi una luz y no hay nada allá afuera Vi una luz en la ventana como si fuera un celular Es un francotirador Es un francotirador Gente ¿qué opinas de los espejos, a mí me pasa algo muy turbio con ellos eh, gracias Antonio Reyes, dice Hola Jan Junao, Verónica 08, un saludote, gracias a toda la gente que me Apoya con sus likes, Jan Junao En TikTok Jonathan dice, no creo esas cosas yo Ale Monsi, dice, vi pero Los extraterrestres por ti El cucuy, vinieron Los extraños por ti, vinieron Los extraños por ti, dice Ale Monsi ¿Cómo que vinieron Los extraños por ti? No entendí Hola Oxlack, Lucía Carolina ¿Cómo estás, Lucía? Ah, pues es, es Lucía. ¿Cómo estás? Te mando un abrazote hasta Argentina, Lucía. Enrique Díaz Fajardo de Sawitz, te está espiando. Ya que escribir que no me pelen. MMG, ¿qué pasó, MMG? Oxla, ¿qué opinas del video que hizo? Es que no tengo mi mouse, se está cargando. Entonces, si se me va un, un comentario, no lo, no lo puedo encontrar nuevamente. A ver, deja ver. Me está espiando, es un francotirador. Osla, ¿qué opinas del video que hizo Marta y Gareda sobre los tres días de oscuridad? Uy, este, no he visto el video de Marta y Gareda. Sé que a Marta le gusta mucho el tema paranormal. Tiene un, un podcast con, con Jordi. Y hablan sobre estos temas. No he visto el video que me mencionas. Pero bueno, los de tres días de oscuridad, eso era una profecía que, que se nos dijo en los años noventas, como por ahí del, del 99, 98 empezó a correr el chisme y que precisamente venía del tercer secreto de Fátima, de la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima se le aparece a tres niños, a estos tres niños les dice dos secretos y uno, un tercero, el cual no pueden revelar, solamente el Papa lo sabe, y bueno, ese se supone que no lo podía revelar nadie, pero el Papa Juan Pablo II lo pide para poder leerlo. Y entonces se supone que se destapa el tercer secreto de Fátima y entonces hablaban sobre los tres días de oscuridad. Eh, y donde empezaban a venir ya las plagas, donde las trompetas del apocalipsis... Eh, donde la bestia, donde el, el anticristo, etcétera. Todo eso está, es la parte del libro de revelaciones de Juan de la Biblia, el Apocalipsis. Era mi libro favorito cuando era niño. Era, era mi libro favorito, el libro del Apocalipsis. Así que yo cuando empecé a leer la Biblia cuando era chico, no sé, yo creo que tenía unos siete u ocho años. Comencé por atrás, comencé a leer primero toda la parte de atrás, la parte final de la Biblia y leí primero el Apocalipsis. Me interesaba más qué iba a pasar que todo lo, lo anterior. Y después ya pude entender más a la Biblia y pude distinguir entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Gracias a... Ah, está Lucía, chulada. Qué bueno verte en este horario. Un abrazote, Lucía. Pues ya es tarde, ya en tu horario. Ya son las 7.43 de la noche. Aquí son las 6.43. Así que ya, Lucía, ya se te está haciendo noche allá en Argentina. Te mando un abrazote. Gracias por esos, eh, por ese abrazote, por ese, ese regalo de 100, 100 pesos argentinos. Gracias, chulada. Gracias por tanto apoyo. Hola, buenas tardes, noches, Oxlack oye disculpa la molestia pero no me has dado tu punto de vista de los videos que te compartí de Eric Gunner el hace urbex lo que pasa en su casa ya he dicho muchas veces lo que opino de Eric Gunner pero no he visto los videos y es que esas evidencias las vemos en la noche ahorita estamos con los libros y acabo de leer el libro de los espíritus parte del libro de los espíritus que me pareció interesante nos aventamos un buen ratito con un solo, con una sola hoja imaginen cuánto hablamos de una sola hoja por eso es difícil leer los libros. Vamos con el siguiente. Díganme, vamos a buscar aquí una parte, unas palabras eh, de, de la parapsicología del número 15 al 260. Del 15 al 260. Del 15 al 260. Díganme qué número quieren de, de página para que veamos qué palabras encontramos. Del 15 al, que dije? 160, 160, del 15 al 160. Acá en Bolivia son las 8.40, dice Vero Flores. En Bolivia son 8.40, entonces en, en Argentina también. 6.46 en El Salvador, tenemos la misma hora, mi hermano. El 222, dice Lucía, vamos a hacerle caso a Lucía, ¿no? Con el 222. 222 dice Lucía que veamos el 222 es una hoja en blanco Lucía lo lamento Lucía el 222 es hoja en blanco no tiene nada no es cierto vamos a ver <ríe> sí, el 222 es una hoja en blanco o sea te hubieras ganado la lotería ¿no? si te hubiera dicho dime un, un número dentro de este libro que no tenga nada escrito no puedo creer que haya salido el 222 y esté en blanco, esté en blanco completamente. Tenemos 221 y 222 hoja en blanco y 223 empieza con la otra V. Vamos con, con César, con César que dice que la página 73, vamos con la página 73. Stephanie, un abrazote, me tienes desvelando. Me saludos desde España. Stephanie, un abrazo hasta España. Qué bueno que nos estés viendo. Y ya, ya está de ser muy tarde allá, seguramente. O va amaneciendo. ¿Qué hora es allá? El 73. Está muy largo. Yo digo que no. Yo digo que ese no. Vamos a poner otro. César Buenrostro. Un conjunto que estaba viendo el corazón puro. El 149 de Dax Salinas. Gracias a César. Ah, bueno, entonces de César, César, ah, el 73, César, es que es una historia como que en otro idioma, por eso no. Vamos al 63, me estaban diciendo por acá. Al 63, a ver qué hay en el 63, 64, 63. <coughs> Ok, la palabra es fitopsiquismo. Fitopsiquismo. La voy a escribir acá en el banner. Fitopsiquismo. ¿Qué creen que sea fito Fitopsiquismo. Ahí está apareciendo en pantalla la palabra fitopsiquismo. Recuerden que este es el diccionario de la parapsicología. Entonces, fitosiquismo dice lo siguiente. Mediante la colocación de pequeños electrodos aplicados a los tallos y hojas de una planta, se ha llegado a demostrar científicamente que en las plantas alienta un psiquismo que se empieza a estudiar muy seriamente en las principales universidades del mundo uno de los países más interesados son los soviéticos y norteamericanos posteriormente vistos los exitosos alcanzados por los primeros vistos los éxitos alcanzados por los primeros el fitosiquismo es la psique de las plantas guau wow, ya sabes Ox, juégale al 222 la próxima Sí, le voy a jugar al 222 Lucía. gracias al 222 el fitosiquismo es la psique de las plantas. Eh, ¿Quieren saber qué es la psique? La psique es el espíritu de las plantas. Vamos a, a buscar la P. j, -G -H -I -J -L -M w l y m -U w q -R o p q r Aquí está. Psiquismo. Psiquismo. La psique, la psique es la que estamos buscando, la psique. Pio, pio, pss, ne, posesión, positivo, pra, presagio, profecía, probabilidad, sí. Psi. Psico, psico. Ya ven, o sea, psico viene del alma, grie o del griego alma. Eso es la psique, la psique de las plantas es el alma de las plantas. Entonces el fitosiquismo es el alma de las plantas. Y el sí o psi, es un símbolo y nombre de la letra griega que ha sido propuesta para designar los fenómenos paranormales sin prejuzgar su naturaleza, designando así a todos los fenómenos de la clarividencia, de la telepatía y precogniciones como la psigama y la de la psicosinesia como la psicapa. Este término fue propuesto por Robert Tolls cuando la metafísica ...para designar los fenómenos para normales objetivos o subjetivos... ...sin prejuzgar su naturaleza. Más tarde los hechos sí fueron subdivididos por Tules y Wissner. Ambos científicos consideraron que los fenómenos subjetivos... ...se les denominaría hechos sí gamma y en hechos sí kappa. Los fenómenos objetivos en el Congreso de Utrecht de 1953... ...se aceptaron plenamente dichas clasificaciones... ...aunque los hechos denominados PG o ESP se consideran indistintos, ya que vienen a indicar que estudian los fenómenos de la percepción extrasensorial. Entonces, psi es alma, psico, alma. Psi, del símbolo de la letra griega psi, para, de, para designar a esos fenómenos, a esos fenómenos aparte de lo normal. Entonces, la psique, la psicosinesis, la fitosiquismo, ¿eh? vamos a ver otra palabra más vamos a ver otra palabra más díganme otra vez, otro número, otro número otro número, díganme, ahí está Ale Monsi, dice que el 99, Ale vamos a hacerle caso, allá en TikTok Ale Monsi, 99, página 99 <coughs> página 99 95 uy no, no hay 99 96, 97, 98, no, no, no hay 99 porque hay un esquema de un oscilador. Mira, no hay página 99, es un esquema. No sé para qué sirva el oscilador este, no lo he leído, pero bueno, hay una ilustración. Ana González dice que el 200. 200, 94, 206, 200. 200. <coughs> Ok, ok, subcortical, subcortical, vamos a ponerle aquí en el banner. Subcortical, subcortical. Subcortical se denomina así toda estructura del sistema nervioso central situada por debajo de la corteza cerebral, Subcortical. Está subliminal también. ¿Y qué dice subliminal? Vamos con subliminal. Subliminal. Subliminal. Así como los sueños subliminales. ¿O cuáles son los subliminales? Los mensajes subliminales. ¿Qué es subliminal? Estímulo. Estímulos físicos como luz y sonido que conscientemente nos pasan desapercibidos pero que afectan a través de nuestro sistema nervioso a una parte del cerebro y pasan al subconsciente para aflorar en su momento dado. Hay una técnica subliminal de propaganda en cine, televisión y radio, totalmente prohibida en todas las naciones del mundo por acuerdo unánime de las Naciones Unidas, después de unas pruebas que se efectuaron como estudio previo sobre la psique, sobre la psiquis humana. Ahí está, o sea que lo subliminal es un estímulo. Y si sí hay una forma de estimular para que ustedes compren, para que ustedes adquieran algo, para que ustedes tomen decisiones. Si sí, hay mensajes subliminales en varias cosas que eso hace que las personas en su mayoría consuman. Los mensajes subliminales son en realidad más para para estimular a las personas y para para lograr el objetivo con las personas pueden ser diferentes objetivos el de consumo es el principal para que ustedes vayan y compren cierta cosa o prefieran cierto producto sobre otros productos pero también lo subliminal puede caer en, en una respuesta física es decir en Poder enamorar a alguien, por ejemplo, poder causar que ese alguien tenga una intención, un, un gusto sexual por otra persona, es de una forma subliminal. Eh, como la teoría del color, dicen presos láser de México, como la teoría del, del color. Por ejemplo que no se hace con la intención, pero ciertos bailecitos, ciertos bailes que hacen las mujeres son subliminales porque motivan, eh, estimulan a los hombres. No se dan cuenta, pero todos tenemos la oportunidad de lanzar mensajes subliminales para que la otra persona Acepte nuestras cosas, nuestras condiciones, nuestros gustos o lo que queramos. Si ustedes se vuelven maestros de los, sublim de los mensajes subliminales, podrían ir controlando y dominando. Así se hacen los grandes poderosos, así controlan. Con eh, entrar a tener un estímulo en las personas para que estos después en el subconsciente los maquilen y de pronto salgan en su momento adecuado. ver como los bailes de reproducción de los animales, dice Margarita Costa. Ya pan todavía, Margarita Costa. Sí, de hecho, los animales son los animales, los machos en la naturaleza son los que tienen los colores más brillantes, el plumaje más grande, los que hacen ese tipo como de bailecitos, siempre como que los más bonitos. En la naturaleza son los hombres, o sea, los machos, perdón, los machos, para que llamen a la hembra. Pero en, la, en la, el comportamiento humano podemos eh, verlo de esa forma. También con el instinto animal. El hombre busca impresionar a las mujeres, el cortejo a las mujeres, con autos, con poder, con dinero... Muy pocas veces con baile, pero también con baile. Y de hecho, las mujeres pueden ser seducidas más con el baile, porque somos, al final de cuentas, somos animales. Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero las mujeres prefieren a un hombre bailador. A los hombres que bailan les va mucho mejor con las mujeres. Eh, y es precisamente por esta idea primitiva, porque somos animales en realidad. Y la mujer... Le gusta que el hombre baile, como en la naturaleza que hace, el macho hace todos su, sus movimientos y saca sus plumajes de colores y se muestra más grande, se pelea con otros machos para, para que la hembra vea quién es más fuerte. Toda esa parte de lucirse que hacemos los hombres para conquistar a las mujeres es porque nos viene de naturaleza, de primitivo. Dice Ana González, claro, si bailan padre nos gusta. Exacto, porque es una forma de cortejo muy animal, muy primitivo. Y nosotros pensamos que es algo muy, muy de los humanos y que es algo con conciencia. No, es algo subconciencia, del subconsciente. Es algo que ya lo traemos y lo sacamos. Dice Kip, un tiro en las pedas por las hembras es es normal, exactamente, o sea, por eso se pelean los hombres, por eso son muy machos, por eso que en los carros, por eso que traen dinero, que por eso, todo eso, dice Zúñiga, Pati, que si yo bailo, no, Zúñiga, bueno, sí bailo, pero cuando, cuando ya tomé demasiado, cuando ya tomé demasiado, me sale mi lado primitivo y hago la danza del, del apareamiento, pero ya hasta que estoy muy tomado, hago la danza del apareamiento, mientras no bailo, en psicología se llama el cerebro reptil. Eh, yo me quedo con mi caguama viendo, viendo el tiro. Yo decía, ¿por qué me estaban saliendo cacho? Eh, Gil, gracias por esa manita de 10 likes. Muy buen contenido, dice José Villarreal. Gracias, mi hermano. Me pasa, dice Sandra. Muy bien, bailar tengo para bailar tango para excitar a la chica, dice Akira Draus. Entonces, por eso es el subconsciente. De, de hecho, me voy a buscar un libro del subconsciente, o sea, como para manipular a la gente, <risa> a ver qué aprendo, porque si sí hay libros, si sí hay libros que, que, que hablan sobre dominar a otros, sobre, sobre cómo manipular a las personas. si sí hay libros, y es que me estaba acordando, porque apenas vi hay como una selección de unos cinco libros importantísimos si tú quieres hacer eso si tú quieres controlar a la gente y hay libros que en algún momento fueron un poco fueron hasta como no sé si prohibidos o limitados porque hablaban precisamente de ese control social de cómo hacer que las personas hagan lo que tú quieres porque sí se puede ¿eh? o sea las personas somos muy frágiles y no nos damos cuenta porque nos manejan el, el cerebro primitivo y es ahí cuando reaccionamos. O sea, todos, todos por eso andamos que con el iPhone, que queremos un iPhone o cosas que todos quieren, ¿saben? Cosas como de la moda y de ese tipo de cosas. Pensamos que son gustos de nosotros, pero no, no es cierto. Nos han manipulado para eso. Que Oxlack saque los pasos prohibidos paranormales. Chicano, adelante nos caguamos y ustedes pélense. La psicología inversa, dice Javier Medina. ¿Por qué no haces una investigación sobre los brujos de Catemaco, Veracruz? Eh, voy a ir con, los, con el brujo mayor de Catemaco. Tengo una invitación para ir a, a Catemaco. A ver si este, este año me animo y voy a ir a Catemaco. Sí, voy a ir. Y pues claro que les puedo hacer un video. ¿Cómo es ese baile, Oxlack? En serio, dice Zúñiga Pati. Pues bailo normal, o sea, bailo, solo que normalmente no bailo, necesito tomarme, pues, mucha cerveza seguramente para poder bailar. Confirmo eso del baile, por eso aún sigo soltero, dice Jorge Vidal. Margarita, a mí me dieron clases de baile en la escuela, en clases extraescolares. Yo bailo tipo Bob Esponja con las medusas que Creo que es hora de poner tus pasos prohibidos a prueba, ¿verdad, chicas? Dice Marisol Rubio. El brujo mayor que trabaja con Eder Hernández. No, William Contreras, el otro brujo mayor. El otro brujo mayor. De hecho, hoy le mandé un mensajito porque ya va a iniciar las grabaciones para la nueva temporada. No les, no les puedo decir el programa, pero en History Channel. Entonces, como ya les había dicho, ya me prometieron algunos capítulos. Espero que sean más más de los que yo imagino para que me consideren en más capítulos y me pidieron eh, si tenía el contacto de, de un brujo de Catemaco y pues tengo el contacto de uno de los brujos mayores de Catemaco y entonces seguramente también saldrá este brujo mayor que es Unicornio Negro ese quien contacté con History Channel ah, ahí las cosas, si son reales o son falsas yo no sé, no, no puedo de, de, definir si son reales o falsas. A mí nada más la producción me pidió el contacto de un brujo de Catemaco y yo se lo di. No significa que yo esté creyendo en lo que hacen o no esté creyendo o que yo considere que es mejor que otros o no. Simplemente es el que conozco, es el que la producción me pidió, yo se los pasé. Entonces seguramente cuando salga en los nuevos episodios en ese programa de History Channel, pues estarán viendo al brujo que yo recomendé también. Y me verán a mí también en, en History Channel en este año también. Yo voy a aprender salsa ahora que tenga dinero. Sí, yo quería irme a Colombia. Quería irme a aprender eh, a bailar. Reggaetón, cumbia, salsa, merengue, eh, bachata. Me gusta bailar, pero no sé bailar. Entonces... Pensé en algún momento que si sí, me podía tomar un tiempo, un mes y medio, unos dos meses, y podría irme a vivir a Colombia y tomar clases ahí en una escuela en Colombia. ¿Por qué en Colombia y por qué no en México? Pues no sé, como para, para, forzarme, para forzarme a aprender bien a bailar y, y saber que lo estoy haciendo en un país bien bailador, que es, como sería Colombia, ¿no? Entonces, a lo mejor. A lo mejor lo hago, no sé, no, no lo he desechado del todo, pero es una idea que tengo todavía de querer aprender a bailar. Seguramente, seguramente sucederá cuando también me decida hacer ejercicio, porque siempre estoy como que me voy a poner bien físicamente, pero nunca lo hago. Y gente, pues ya es una hora de transmisión, se pasa rápido esto. Eh, habíamos hablado sobre el libro de los espíritus, también sobre el diccionario de la parapsicología, que está muy padre, me gusta mucho. Y teníamos el de los superpoderes humanos, pero el que yo creo, yo creo que este de los poderes super, superpoderes humanos, lo voy a leer en la transmisión del al rato, quizá. Yo creo que sí. Vamos a leerlo al ratito en la transmisión de, de la noche, junto con las evidencias paranormales que ustedes me manden a Encuentro con lo Desconocido, ¿sale? Así que por el momento, pues, me voy a despedir y al ratito nos vemos como a eso de las nueve y media de la noche estaré aquí con ustedes para hacer la transmisión de Encuentro con lo Desconocido. Gracias a luciérnaga771 allá en TikTok. Gracias por estar aquí. A César, a Beatriz G., yo iniciaba hoy con ritmos latinos, pero mi esposo no quiso que fuera, dice Beatriz que, Pues es que hay celos, Beatriz, y yo lo entiendo, pues sí. ¿Con quién te van a poner a bailar ahí? A ver, ¿con quién? y ¿Qué ritmos latinos? No, no sé, no. Yo tampoco, yo también me pondría celoso, Beatriz Que No, no sé. Sí, tan celos que, que, que la esposa, que el esposo vaya a querer aprender ritmos latinos. Pues llévalo, a lo mejor dile que si aprenden juntos, pues así pueden hacerle. Ox, dile a Andrea que te enseña a bailar, tal vez sabe bailar. Sí, sí, seguro ella sabe bailar. Nunca, nunca le dije que me enseñara, ¿verdad? Que se divorcie, <risa> dice Margarita. Que se divorcie, pinche vato inseguro, Margarita Costa. Hola Ox, la recién acabo de conectarme, no te vayas, dice Blog Studios, excelente transmisión, gracias Ana González, ahí no flojera mil que sentan inseguros, dice Margarita Costa un, un perreo del sucio es que Margarita, empezaba con ritmos latinos hoy, imagínate que, que el maestro le esté bailando reggaetón, o sea por, por muy inseguro que sea, también no manche, cómo va a andar bailando reggaetón ahí con el maestro con los otros alumnos yo un día, yo iba a clases Fui como, ¿qué fue? Como un mes, como un mes fui a clases de, de cumbia. Y a ver, ahí me ponían a bailar con, con las muchachas que iban a aprender también. Entonces, si yo, si yo hubiera tenido novia, pues obviamente se hubiera molestado a mi novia por andar bailando con las muchachas ahí. O sea, pues no sé, no sé. No es inseguridad, pero es que el bailecito lo amerita. Así de que te lo arrime, que te arrimes bien así a la muchacha. Pues cómo, cómo voy va a permitir que mis mujeres le den ahí sus arrimones bailando? Pues no, no Margarita. No Margarita, mejor que Beatriz se ponga unos tutoriales en YouTube y que baile en casa. <risa> que aprenda sola en casa. <risa> se baña, se peina, se talla bien, no me aguarden el elixir. Bailando ligas un montón, jaja. Sí, bailando bailando ligas mucho ¿sí? los que son bailadores ligan muchas muchachas muchas muchas mujeres porque les gusta mucho bailar a las mujeres entonces si tú eres un hombre que sabes bailar pues conoces muchas yo no bailo en ningún lado nunca nunca me he ido a lugares a buscar con quién bailar ni mucho menos así que yo no yo no he andado ahí buscando mujeres bailando muy bien gente pues vamos a descansar un ratito, vamos a comer, a, a hacer lo que tengamos que hacer y nos vemos en la transmisión de Rato 9.30. Y les agradezco a todos por sus superchats, por las estrellitas, por los likes, por los regalos, por su participación, que estén aquí. Los quiero mucho, les mando un abracito y nos vemos al ratito.